DUENDES CAPTADOS EN TOLUCA Todos durante el día realizamos nuestras actividades normales. Y cuando llega la noche, nos encerramos en nuestras casas a descansar. Quizá veamos un poco de televisión antes de quedar completamente dormidos. No nos pasa por la mente lo que pudiera estar ocurriendo allá afuera a las 3 de la mañana y menos concebimos la existencia de criaturas diferentes a nosotros, los humanos. Lo que no sabemos es que quizá en la oscuridad surjan otros seres que hacen uso de lo que nosotros hemos creado, mientras la ciudad duerme. Sucedió en Toluca, Estado de México. José Quiroz es una persona que en su casa comenzó a vivir situaciones incómodas, cosas que no parecieran normales, y que incluso le comenzaron a Aterrar Desde Hace unos días, creo una semana eh, Grabé unas cosas extrañas en un parque aquí por el mi casa, por así decirlo La luz se fue hace poco Y... No sé... No sé, pasan como... Cosas... Oh, dama. siento que te metí en el cuerpo Como que están pasando cosas extrañas No sé, explicarlo de cierta forma No sé si es debido a ese video que grabé o... Realmente no entiendo mucho Ay, mierda, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Sin embargo las situaciones que le pasaban y el video que vimos hace un momento no pasaron a mayor gloria. Hasta que el 4 de abril de este año le sucedió un hecho que le heló la sangre. José comenta que durante la madrugada, mientras se encontraba despierto, salió al balcón a fumar un cigarrillo. Pero inmediatamente se dio cuenta de algo inusual. El balcón de su casa da hacia un pequeño parque que se encuentra en la colonia. Ahí durante el día, algunos pequeños se disponen a usar los columpios, pero regularmente estos se encuentran solitarios, y con mucha más razón al anochecer. Pero ese día, cerca de las 3 de la mañana, José vio como unos pequeños se columpiaban, reían y divertían en aquellos juegos, a mitad de la noche y en plena oscuridad. José relata que el lugar se encontraba completamente solitario y que a pesar de que parecieran niños jugando, él notaba que no eran humanos. También comentó que alrededor no se encontraba ninguna persona adulta, que simplemente se veían las siluetas de dos pequeños humanos columpiándose, corriendo e incluso haciendo un sonido extraño, como si en verdad se estuvieran divirtiendo en la oscuridad. José argumenta, que aquellos no pudieron ser niños. Él cree que lo que vio aquella noche y pudo grabar, en realidad se trataban de duendes. El video se volvió tan popular en TikTok que pronto pasó a otras redes sociales, en donde incluso algunas páginas de noticias de Toluca lo compartieron como un hecho por demás extraño. El video causó infinidad de comentarios en donde algunos dudaban de la palabra de José pero otros igualmente apoyaban la idea de que en realidad son duendes los que se pueden ver en el video. Por el momento desconozco la ubicación exacta de este video, pero si alguien sabe dónde fue grabado, le agradecería me mandara un correo o escribir en los comentarios si tienen más información sobre este caso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eran duendes o dos pequeños niños jugando escalofriantemente en la madrugada? Si ustedes saben dónde fue grabado este video o conocen a José, por favor mándenme un mensaje al correo oxlacoficiel.gmail.com o si no a mi Instagram que es arroba oxlacastro o si no directamente a mi WhatsApp que aparecerá en este momento. Ahí me pueden escribir toda la información que tengan sobre este caso. Les gustaría que fuera a investigar. Les gustaría que a las 3 de la mañana pusiéramos cámaras y descubriéramos si efectivamente los duendes salen a jugar en ese sitio. Vamos a tratar de hacer esta investigación. Por el momento los invito a que se suscriban a este canal para que ustedes también formen parte de esta legión, la legión que busca la verdad e investiga los casos que salen en Internet para que todos tengamos la verdad o mucha más información sobre todos los temas o casos que salen y que se vuelven virales en Internet. Mi nombre es Oscar Castro. Les mando un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho.